Hola, <coughs> soy el Pat y esto es Sonic Pong Fire and Ice. En este video veremos cosas importantes como su historia, qué importancia tiene para su saga, y si es realmente un buen juego. Así que quédate a para conocer Sonic Pong Fire and Ice, como debe ser. Todo empieza cuando el doctor X-Man o Robotnik, como le quieran decir, tiene el Rasmus, un fiscal que le ayudará a destruir a Tony. Por otro lado, el Trisas y la martillos están bien tranquilos en la vida, lavando cosas cerradas en el piso. que pues, todos hacemos, obviamente, aquel el cabo en toda la cara. Después, aprovechamos para presumir si no puedes público. Nada. Luego se dan cuenta de que un robot los está alquilando. Resultó que era de obviamente Y lo regañó frente a todos Porque no sigue para nada <risas> Y que pues, rotó al trizas hasta una carrera ¡Ah! Más tarde, luego de dos islas que no aportan casi mucho Los Panas ya con el Colitas, el nudillos y las Palos Encuentran al robot de hace rato Que al parecer siente algo por Que Sega no Sega <risas> Pero bueno, como no lo utiliza por usar a otro robot, pues se enoja al menos. Y se transforma en esta cosota. <risas> Tras ser derrotado, vuelven a encontrar al robotito en, en, ese, en ese. robotito, en otra isla. Y así logran atraparlo. hay un problema, es que Stix se encariña con él y lo quiere proteger a toda costa. Ah. Pasando a la siguiente isla, el robotito por alguna razón regresa con Eggman y pues los compas lo buscan pero Lexman lo patea no pero para la suerte de nadie porque a todos se el robotito se empieza a enojar y a volverse tote por lo que le toca al Chris hacia la palos de un sí, y otra batalla contra que que... Sí. luego del combate los otros van a ver las panas y a, sí, a Lexman pero pues este último queda colgado Cosas que pasan, ¿no? Y todavía le cae encima el sonido ¿no? Así que es eh, más disculpa con el robotito Por lo que él te hizo Y quedan como amigos eh, panas Los amigos son amigos para siempre Y por siempre en las buenas Y en las malas Siempre estaré a tu lado Nunca te abandonaré Porque así Los amigos son Así acaba Sonic Bomb, Fire and Ice Pero bueno, este básicamente ha sido Sonic Boom Fire and Ice Ha sido un juego más o menos entretenido Un poco laborioso en muchas zonas, por ejemplo en ese del, del, bot, del submarino ese de Tails O el del de barco de Tails también Ha sido unos niveles tediosos de jugar me ha gustado y básicamente si sí, es una buena si sí, ha... ha hecho muchas cosas buenas para la serie de Sonic como tal aunque los aunque la serie solo funcione como memes pero el juego si sí, sí, está bien si sí, es un juego recomendable tal vez no para los fans de Sonic por eso tuvo muchas críticas y... Bueno, todo Sonic Boom tuvo muchas críticas en ese, en ese entonces Pero yo le pondría un 3 de 5 Sí, está bien, pero no tan bien no, no sé si lo explico Por ejemplo, en gráficos, si nos vamos en esa época, está bien ¿No? Los gráficos no cuentan para una puntuación pues, Actualmente parece que sí, así que aquí lo cuento mi jugabilidad también porta cosas nuevas Nuevos poderes, nuevas estrategias Estrategia en parte para usarlos En la velocidad y todo eso Y básicamente si sí, es un buen juego Y bueno, espero que hayas llegado hasta aquí que Lo hiciste y No, pues no sé, espera al siguiente vídeo Sobre el siguiente juego que haga Que por cierto va a ser sobre los juegos que vaya terminando Y que tal vez no suba esa categoría mucho muy rápido, porque no me termino juegos luego, luego, Así que espera el siguiente video. Y... Y me despido. Bye.